Eh, una convocatoria de prensa que, con la que queremos bueno, un poco iniciar el curso político desde eh, izquierda unida a nivel provincial. ¿Y dónde vamos a hacer una rueda de prensa? Bueno, pues muy genérica, y luego a vuestras preguntas como como siempre, ¿no? Una rueda de prensa, como digo, muy genérica en el sentido de que no vamos a hablar de nada concreto, ni de un ayuntamiento, ni de, de diputación y nada, sino eh, la perspectiva que nosotros estamos viendo a los diferentes niveles políticos a los que nos enfrentamos en los próximos meses. Bueno, lo primero, como sabéis, hicimos una... Eh, que por eh, la cuestión de las elecciones pasó... Eh, quizá algo algo desapercibía la asamblea eh, federal de Izquierda Unida donde se eligió una nueva dirección federal con Alberto Garzón a la cabeza que es el nuevo eh, coordinador general de Izquierda Unida que desde hace eh, bueno, por pues un par de meses está dirigiendo eh, nuestra organización. Eh, hasta ahora, bueno, pues la verdad es que eh, están eh, tomando su espacio ¿no? los nuevos dirigentes de Izquierda Unida y bueno, pues estamos bastante contentos de cómo se están desarrollando las cosas a nivel interno a todos los niveles. Hoy, bueno, pues disfrutamos de una tranquilidad y de un sosiego interno en Izquierda Unida que nos permite afrontar cualquier reto de futuro que nos venga que nos venga. Eh, como sabéis, ese reto puede ser, sin ninguna duda, que eh, haya elecciones eh, generales dentro de unos meses. O sea, no, eh, como sabéis, no descartamos absolutamente ningún escenario y, sobre todo, bueno, pues viendo los últimos acontecimientos, eh, sabemos que Rajoy pues, es incapaz de eh, formar un Gobierno y que hay poca predisposición de Pedro Sánchez a poder buscar una fórmula que nos permita hacer un gobierno alternativo al gobierno de rajoy donde bueno pues podamos tener la oportunidad de quitar al partido popular como hicimos y como hemos hecho en muchísimas administraciones públicas en muchísimos parlamentos y en muchísimos ayuntamientos de la escena política y de la gestión de lo público y por lo tanto nosotros a todos los niveles seguimos pidiéndole al partido socialista que haga ese esfuerzo de querer eh, bueno poder gobernar este país con eh, otras fuerzas políticas que generen un cambio importante. Eh, a nivel andaluz eh, tenemos la suerte de que ya, como estáis viendo, bueno pues nuestro coordinador general está eh, un poco recuperándose de esa enfermedad que ha tenido y nosotros pues muy contentos de que Antonio Maillo pues, ya esté otra vez en la provincia de Córdoba. El pasado sábado estuvo en Montalbán, donde estuvo eh, en un acto público, en la fiesta del Partido Comunista de Montalbán, que es eh, un, bueno, una fiesta importante que hacemos a nivel político de inicio de curso en nuestra provincia, y Antonio bueno pues estuvo ya... Eh, allí compartiendo con nosotros y con nosotras, eh, participó en el acto público y, por lo tanto, bueno pues muy contentos desde su tierra, desde Córdoba, de que Antonio esté ya pues, participando de la vida política y de la vida pública de nuestra comunidad autónoma, en la que, por desgracia, pues, tiene mucho trabajo, ¿no? porque el Gobierno de Soy de Ciudadanos pues, se encabezona en hacer más política ...de derechas que políticas progresistas, se empeña e insiste... ...en no enfrentarse a la realidad neoliberal que hoy tenemos... ...en nuestro contexto político, económico y social... ...y bueno, pues tenemos y tiene en nuestro grupo político... Pues, ...mucho trabajo con todo lo que tiene que ver con los recortes... ...en sanidad y con los recortes en educación fundamentalmente... ...que están llevando a cabo eh, nuestra comunidad autónoma por desgracia. Nosotros y nosotras vamos a seguir defendiendo lo que creemos... ...en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas... ...y en todos los espacios públicos. Y en ese sentido, bueno, pues yo quería valorar ya a nivel provincial el gran trabajo que están haciendo los cargos públicos de nuestra organización, tanto eh, los diputados que tenemos en Diputación Provincial, que como sabéis tienen un pacto de gobierno con el Partido Socialista y un acuerdo de gobierno igual que el que tenemos en otros ayuntamientos y que tenemos en el Ayuntamiento de Córdoba. Felicitar a todos los cargos públicos de Izquierda Unida por el magnífico trabajo que han venido realizando en, los, en este año pasado y que queremos que. Y, bueno, que queremos que se prolongue durante durante este 2016-2017 y tenemos bueno, pues muchísimos retos ...en nuestra organización que eh, tenemos que poner en valor. Eh, Retos de eh, gestionar fundamentalmente en la provincia de Córdoba... Hablo, ...muchísimos ayuntamientos, como sabéis gobernamos... En, una importante, ...en un importante número de ayuntamientos... ...en otro importante número de ayuntamientos... ...cogobernamos con el Partido Socialista... ...como el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de Rute... Eh, ...el Ayuntamiento de de ¿cuál más teniendo? de Montilla, que son fundamentalmente los más importantes que estamos gestionando y bueno, tenemos importantes retos eh, para el futuro ¿no? eh, fundamentalmente retos que tienen que ver con la defensa del municipalismo y con la defensa de lo que es el, la defensa de la administración más cercana que son los ayuntamientos para los ciudadanos y para la ciudadanas la defensa del municipalismo desde eh, toda la beligerancia que ha habido ...y que hay desde el Gobierno central a esta Administración... ¿no? Eh, ...la reforma de la Administración local que conllevó eh, también la ley de estabilidad presupuestaria, la tasa de reposición y todas las leyes que se han venido haciendo desde el Gobierno central han fundamentalmente machacado y asfixiado a los ayuntamientos que no nos permiten desarrollar todas las políticas que a nosotros nos gustaría. ¿no? Fundamentalmente la reforma de la Administración local que nos está impidiendo, en muchos casos, bueno, pues, eh, poder gestionar la vida de nuestros con ciudadanos, de la vida de nuestros paisanos, la vida de la gente que vive con nosotros y con nosotras en cada localidad, de la manera que a Izquierda Unida le gustaría. Para nosotros, el cambio que se tiene que producir en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, con respecto a la gestión de los ayuntamientos, tiene que ser absolutamente lo contrario de lo que hemos vivido hasta ahora. Es decir, hay que descentralizar las comunidades autónomas, hay que descentralizar el, el gobierno central a favor de que los ayuntamientos... ...tengamos más capacidad de gestión, lo estamos viendo en el día a día... no ...cuando eh, los ciudadanos y las ciudadanas tienen un problema... ...cuando en Córdoba alguien tiene un problema, al que van a buscar... ...es al delegado de turno, al delegado de servicios sociales... ...si tiene un problema social, al delegado de turismo... ...si tiene que haber algo en el turismo, al delegado de urbanismo... ...al delegado eh, de infraestructura, de medio ambiente, en fin... ...lo que a una persona en una ciudad o en un pueblo... Eh, ...entiende que es un problema... ...automáticamente busca la Administración más cercana... ...como es lógico, ¿no? Y al contrario de lo que eh, debe pasar... ...que es que le demos respuestas... ...pues cada vez tenemos menos competencia... ...y menos capacidad de gestionar... Eh, ...lo que es la política desde el punto de vista... Eh, bueno, de, de, de la defensa de nuestros vecinos... ...y de nuestras vecinas. Por lo tanto, son retos importantísimos... ...que tenemos que afrontar en este 2017 lo que queda 2016-2017, y eh, esperando que pase lo que pase en, en el futuro de nuestro país. Desde luego nosotros a lo único que no le tenemos miedo es a la democracia. Es decir, si mañana tiene que haber otras elecciones, pues... ...la democracia es la parte fundamental de un Estado de Derecho... ¿no? ...y no hay que tenerle miedo a ir a votar otra vez... ...lo que eh, sí nos gustaría es que del resultado de cualquier votación... ...saliera un gobierno progresista, eso era un gobierno del cambio... ...que pudiera, bueno, pues cambiar la vida de la mayoría de los españoles... ...y de las españolas, y ese proceso es un proceso que ahora mismo vemos... ...lejano a nuestros intereses y complejo, ¿no? Y muy complejo para resolverse, ¿no? eh, Además, eh, en un momento donde hay elecciones catalanas... Y ...y elecciones vascas, donde también bueno pues vamos a ver cómo se producen esas elecciones... ...que también nos permitan ver el escenario desde otro desde otro punto de vista. Escenarios igual de complejos que se pueden producir a nivel a nivel del Estado. ¿no? Eh, no descartamos que haya un escenario tan complejo en Galicia o en el País Vasco... ...como el que hoy tenemos eh, a nivel estatal. ¿no? Por lo tanto, esos son los retos a los que se enfrenta Izquierda Unida y como digo... En una organización política que hoy, eh, bueno, pues, los que estamos, eh, estamos muy cómodos, nos sentimos muy bien, tenemos eh, un coordinador general que es Alberto Garzón, y, igual que Antonio Maillo, que son eh, dirigentes y son líderes muy respetados socialmente y en el que nosotros y nosotras en la provincia de Córdoba nos sentimos siempre pues, muy respaldados, ¿no? Y ya, bueno, pues, os dejo a vuestras preguntas para lo que, para lo que creáis conveniente. Si sí, lo veis, de, cualquier, de esto o de cualquier otra cosa, seguramente. Sí, quería saber que, que, que con qué punto se toma a de de tomar la discusión de suspender las de la ayudas uh, que va a. Adquirir su Eso lo va a explicar Rafa del Castillo con todos los datos, ¿vale? Quería saber cuándo se va a tomar por parte de la Unión Municipal la oficina de la mesa de cercanías y quería saber un poco después del incidente de dos días, tres semanas. Bueno, tema COSMO, sabéis de sobra nuestra posición política y es que nosotros, digo, hablo como Izquierda Unida, no estamos en la fase ni vamos a estar nunca de eh, que se permita la incineración o la valorización, que es un término que también se utiliza, pero que en el fondo es incinerar eh, bueno pues residuos para que puedan eh, se pueda generar energía. ¿no? Siempre hemos estado en esa posición. Eh, este fin de semana ha habido un incidente, Incidente grave, nosotros lo definimos así, porque todo lo que sea en este sentido, pues son eh, informes. Y nosotros lo que le pedimos a y lo que le vamos a pedir es absoluta transparencia de lo que ha pasado en la fábrica eh, este día y ver, bueno, pues cómo estas cosas no pueden volver a pasar, ¿no? Porque hoy no ha pasado nada, pero nunca sabes qué puede pasar, qué puede pasar mañana. Y es evidente que nosotros lo que necesitamos como Administración Pública es, eh, bueno, pues transparencia absoluta de lo que de lo de cualquier incidente se llame como o se llame o se llame como se llame es evidente no todo lo que tiene que ver con la salud de las personas es prioridad absoluta de cualquier gobierno independientemente de su color político eso no no creo yo que, que nadie ponga eso en duda aunque algunas veces lo parece... y, y en ese sentido bueno pues el ayuntamiento de Córdoba el, ya lo explicarán los delegados correspondientes que tengan que ver con este tema, se pondrán en contacto con la empresa para aclarar y para dejar de manera transparente cuál ha sido el incidente y cómo en un, algún momento puede afectar a la vida diaria de la ciudad, ese o cualquier otro, porque lo que, evidente, lo que ya es evidente es que esos incidentes se, se pueden producir. ¿no? Bueno, eso está en el ámbito, como sabes, de presidencia, eh, y bueno, eh, lo que... ...nosotros siempre hemos dicho que nosotros no nos oponemos al cercanía... ...al contrario, que nosotros creemos que el cercanía puede ser un, un elemento importante... ...de vertebración territorial, eh, como siempre hemos pensado con el tren... ...pero tiene que ser Villa del Río, Palma del Río, que además... Bueno, pues la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, fundamentalmente el Gobierno Central, pues tiene, es el que tiene mayores competencias sobre esto. Los ayuntamientos tienen las competencias muy relativas. En el tema de un tranvía, en el tema de un, de, de un metrotreo, como se le quiera llamar, a mí lo del nombre me da igual. Nosotros desde, desde el siglo pasado, porque es que es verdad, seguimos diciendo que para nosotros es fundamental la vertebración provincial desde el punto de vista territorial de un eje Villa del Río, Palma del Río, que pase por Córdoba y que cree esa figura en Córdoba y que bueno eh, nos permita y le permita fundamentalmente a las barriadas periféricas conectarse con el centro de manera ágil ¿no? y también a los pueblos. ...bueno, pues solucionaríamos muchísimos problemas... ...con ese eje Villa del Río, Palma del Río... ...y es lo que seguimos exigiendo... ...a las diferentes administraciones públicas. ¿Corre en peligro los presupuestos y la ordenanza del año que viene... ...después de las dudas de Ganemo ...en relación a la ejecución presupuestaria de este año? Pues bueno, lo sé, no conozco exactamente... ...cuáles son las dudas de Ganemo ...y, y tampoco los, las tasas... ...están ahora en un debate... ...interno nuestro... ...hoy, vamos, tenemos otra reunión para... ...para concretarlas, con lo cual, bueno... ...cuando se siente... ...yo sé que van a ser... Y, y ahí Alba y su equipo han hecho un magnífico trabajo. Yo conozco perfectamente, como comprenderéis, el escenario de tasa e eh, impuestos que van, a tener en el, que, que van a llevar como propuesta. Y es una propuesta magnífica, muy bien planteada, perfectamente coordinada con los servicios y con las delegaciones. Y que yo creo que bueno muy trabajadas también, como corresponde con cada, con cada delegación. Y yo creo que va a ser muy difícil eh, no votar a favor de, esa, de esas tasas. ¿Qué tal es el suspenso que le dio Ganemos al año de gestión del gobierno municipal? Eso es una valoración que ha hecho Ganemos como fuerza política y bueno, yo como comprenderéis, nosotros tenemos la nuestra y, y nosotros nuestra obsesión es seguir trabajando por Córdoba en el marco de un acuerdo de gobierno que tiene 51 puntos y de los cuales muchísimos ya están desarrollados. Ahora ya las valoraciones coyunturales que hay de cada partido no las puedo, no puedo ni debo valorarla. No sé si considera que uno de los retos de este curso político eh, la negociación, si ¿sí finalmente eh, se va a iniciar con la negociación que a, a Izquierda Unida tiene el... Izquierda Unida tiene una hoja de ruta. Eh, en esto, el que gestiona esa hoja de ruta, que está marcada por la organización, es el coordinador local de Izquierda Unida, que es Juan Antonio Romero. Ese es, digamos, el jefe de las operaciones de Izquierda Unida en la ciudad de Córdoba para… Eh, gestionar esa hoja de ruta y él es el que marca los tiempos con, conforme la organización le ha mandatado y yo ahí no tengo absolutamente nada más que decir. Bueno, para la Comisión de eh, yo sé que se han puesto en contacto con la organización a través del coordinador local, que fue lo que nosotros le comunicamos a los compañeros de Ganemos que vinieron a esas propuestas y nosotros les, en Izquierda Unida, tenemos una hoja de ruta que se marcó el otro día en la dirección local y nosotros hemos, por supuesto, aceptado bueno, que nosotros estamos a disposición de Ganemos para cualquier reunión, en cualquier momento, y, y ahí está el coordinador local, que es el que, repito, el que marca los tiempos de esa de esa reuniones y de esa toma de decisiones junto con el Partido Socialista bueno, que también es la otra pata que está en esta, en esta mesa ¿No No cree que el pacto por peligro a pesar de esa nota? No, para nada No, porque yo me encuadro en un marco que es el, el acuerdo político de 51 puntos y ese acuerdo político va muy bien por lo menos cuando se han sentado los tres partidos han decidido que ese acuerdo político iba bien, ahora si hay otra, otro cambio en esos 51 puntos ya no soy yo el que lo tiene que decir ya serán los, los tres grupos los que lo digan ¿vale? El Córdoba es que la obra de gestión de la ciudad deportiva exactamente ¿a ¿qué, qué tiene licencia? ¿a qué puede hacer allí? porque se supone que es su un terreno no organizable. No, se supone, no que se supone, ¿no? Si usted vio, allí construyeron una ciudad deportiva, en terrenos no urbanizables. Ahora se están haciendo algunos arreglos en función de lo que se puede, hasta, nosotros, hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Si se hace lo que no se puede, como desde la normalidad, como con cualquier ciudadano, con cualquier eh, administración, empresa, cualquiera, que haga lo que no debe, se le aplicará la sanción en función a lo que no debe. O sea, aquí no hay aquí no hay lo que hay igual para todos no es ventaja para ninguno y se actuará desde la normalidad como se actúa siempre